Mi nombre es Juan David Rivera, ganador del concurso de volado y de nación fútbol y era para decirles que participen porque la próxima puede ser de ustedes.